primero el retraso, ¿vale? Hoy estamos aquí en un DAF meta de CD, en el Canódromo, para los que no sepáis lo que es el Canódromo, quizás todo el mundo lo sabe, pero igual hay alguien que disfrutado que no. Eh, el Canódromo eh, es una cosa muy diferente a lo que era antes, ¿no? Hace, a mediados de los 70 era un espacio donde se hacían carreras de galgos y en la gradas la gente asistía a, a presenciar ese evento. Y ahora es una cosa totalmente diferente, es un, laboratorio, donde cumplen experiencias, comunidades organizadas, proyectos sociales y de donde, donde se trabajan temas relacionados con la cultura digital, con las tecnologías libres o la participación. Otra intro, el Lab, es un Lab de Decidim, es un espacio de la comunidad de Decidim desde donde trabajamos eh, de forma abierta y colaborativa eh, en los objet objetivos. Cómo contribuir al desarrollo de, de la plataforma, eh, a la vez construimos redes y comunidades expertas en Decidim y eh, también constituimos de esta manera un lugar abierto de investigación y debate sobre Decidim ¿no? Bueno, por cierto, eh, mi nombre es Juan, es que no lo he dicho. Juan Linares, soy investigador de la, de, de la UOC, de la Unidad Tecnopolítica del Grupo Communication Networks and Social Change. Disculpar que no, que no había presentado. Vale, y la, el tipo de investigación que hacemos en este, en este espacio es una investigación-acción participativa, es decir, que tenemos una perspectiva comunitaria de, de la investigación que hacemos, un enfoque participativo la, en la forma de tomar las decisiones, y al final eh, queremos, queremos cambiar el mundo, ¿no? entonces lo que, lo que hacemos aquí tiene una repercusión en, en, en la sociedad. Generamos conocimiento científico, generamos conocimiento técnico y sobre todo experiencias de, de empoderamiento ¿no? a través de las diferentes formas que tienen eh, en este caso la, las instancias de decidir. Vale, estamos aquí para, para responder un poco a esta pregunta, ¿cómo podemos mejorar la deliberación en decidir? Entonces, lo primero que nos tenemos que cuestionar es eh, la definición del término. Si vamos a la, a la RAE primera introducción, digamos, vemos que deliberar es considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión antes de adoptarla y la razón o sin razón de los votos antes de emitirlos, ¿vale? Por lo tanto aquí hay, digamos, como dos, dos fases, una parte reflexiva, ¿vale? Antes de tomar una decisión y una parte de justificación a la hora de tomarla. La deliberación podríamos decir que ocurre en en diferentes tipos de sistemas sociales, pero no todos los eh, sistemas deliberativos son democráticos, ¿no? y por extensión podríamos decir que hay infraestructuras digitales o, o medios digitales o plataformas digitales donde se puede producir algún tipo de, de experiencia deliberativa, por decirlo de alguna manera, pero no todas estas eh, plataformas tienen detrás una gobernanza democrática. Por lo tanto aquí no nos vamos a centrar solo en la definición del término, sino en aterrizar la, de, la deliberación desde una perspectiva democrática. Y esto entronca con la teoría de la democracia deliberativa, que autores como Goodman y Thompson definen como una forma de gobernanza. Es decir, que vamos a tomar decisiones para gobernar. ¿no? Una gobernanza en la que las personas libres e y iguales y sus y su representantes, si los hubiese, justifican en un diálogo, esas posiciones, en un proceso donde sean razones ¿vale? eh, aceptables y generalmente accesibles con el objetivo de llegar a decisiones que pueden ser vinculantes para todos, pero que están abiertas a enmiendas en un futuro. Por lo tanto, mediante la deliberación democrática, en el fondo nos estamos gobernando de una forma libre, eh, entre iguales, pero también eh, no estamos tomando decisiones cerradas, sino que todo lo contrario, abiertas. En decidir, se han, a, a lo largo de sus seis, seis años, se han, se han visto algunas experiencias eh, así, de, de deliberación. Después, eh, los ponentes van a entrar más, más en esto, sobre todo Oliver. Eh, con, encontramos el Plan de Acción Municipal en el 2016, donde hay, hay comentarios de la ciudadanía en, alrededor de las propuestas que se van generando. Después, más adelante, durante la pandemia, encontramos el, un proceso que abrimos sobre, para, para poder debatir con los regidores. ¿vale? Los regidores hacían una pregunta, eh, la ciudadanía hacía preguntas y los regidores respondían. Y más eh, recientemente está el futuro, la conferencia sobre el futuro de Europa, que es una instancia de CIDIM en más de 15 idiomas, imaginar todo, todo Europa, donde ahí sí que hay realmente una explosión de, de debates. Eh, en torno a, a varias cuestiones importantes que nos afectan a todos, ¿no? Sin embargo, eh, bueno, recientes estudios como el de Rosa que seguramente presentará después, demuestran, al menos en un estudio sobre los municipios catalanes que utilizan decidim, si, si no me confundo, que la deliberación no, no es el punto fuerte de, de estas instancias y, y eso es así en parte porque hemos sido proposos... Pro, a ver si está. Propo, pro, poso, propocéntricos, podríamos decir. Nos hemos centrado mucho en la propuesta, en el desarrollo. Hemos teorizado sobre la vida de, de una propuesta desde que nace hasta que, hasta que finalmente se, se lleva a cabo. Hemos diseñado la CAR de propuestas al detalle. Incluso, si ahora vamos a, a GitHub, podríamos consultar el número de líneas relacionadas con, con el con el desarrollo que hay en torno a propuestas y en torno a debates. Las propuestas triplican el número de, de líneas de desarrollo en relación al de, al de componente de debates. Pero, lo bueno es que ya nos hemos puesto las pilas, desde PRODU se ha estado trabajando sobre este tema, se ha hecho una sesión de revisión, hemos abierto un debate en MetaDecidim para tratar estas cuestiones, un debate que estará abierto un par de semanas más, y hoy nos encontramos aquí para seguir ahondando en, en, en estas cuestiones. Y nos vamos a preguntar, en primer lugar, cómo entendemos la deliberación y sobre todo la deliberación en decidir, ¿no? Y cómo podemos estudiarla. Después, ¿qué funcionalidades ya existen eh, relacionadas a la deliberación en decidir y cómo las podemos mejorar? Y, y también qué funcionalidades se podrían añadir, ¿no? También aprenderemos de algunas otras experiencias, otras plataformas donde hay deliberación y si estas plataformas nos pueden servir de referencia, si nos pueden ayudar a inspirarnos. Hablaremos también de las, de las asambleas ciudadanas como una forma de contribuir a la deliberación de calidad y quizás también nos dé tiempo para, para explorar un poco cómo garantizamos o promovemos que estas nuevas funciones para la deliberación se usen y se usen de forma correcta. Bueno, sin más, eh, voy a dar paso a, a, a las y los ponentes. Primero va a entrar Oliver Escobar, haré un resumen de, de su currículum, muy, muy, muy limitado. Eh, es, es profesor de la Universidad de Edimburgo y nos va a presentar eh, debate, diálogo y deliberación, cómo se diferencian y por qué importan el diseño de espacios participativos digitales. Luego entrará Rosa Borges, la tengo aquí a mi costado, también de la, de la UOC, y hablará sobre la capacidad y la calidad deliberativa de las plataformas participativas, el caso de DECIDIM. Y finalmente, eh, Yago Bermejo, de DELIBERATIVA, nos hablará sobre asambleas deliberativas y DECIDIM. Cómo convertir DECIDIM en la plataforma que las asambleas deliberativas necesitan. La primera parte, eh, después de las ponencias, tendrá un debate con la fila cero. Tenemos aquí a la profesora Maite López Sánchez, de la UBE. A Marta Cambronero, iniciadora de la UOC también. Eh, a Carol de CIDIL, presidenta de la asociación de Cidim, también a Manuel Cozzo, de de la OBE y a Sara, que no está, pero que nos ha hecho una intervención telemática y que intentaremos la segunda Luego haremos un break y la segunda parte será más eh, tipo taller, ¿vale? Y nos dividiremos en dos grupos: uno de asamblea ciudadana y otro de deliberación. Ya lo explicaremos más adelante. Bueno, sin más, eh, antes de terminar, solo decir que esto es una aventura que no tiene fin y programar es eso eh, encontrar problemas que hay que resolver encontrar nuevas necesidades que queremos añadir y estamos siempre buscando y no lo digo porque sea programador pero estoy en el entorno siempre buscando fuentes de información o de inspiración y en este caso este sería un espacio para, para encontrar esa información que necesitamos para intentar resolver los problemas con los que nos encontramos Oliver, ¿nos escuchas? Yo sí, sí, sí yo soy yo vale. Perfecto Solo un detalle eh, Oliver, bueno, no lo he dicho, pero la sesión se está grabando. Lamentablemente no tenemos streaming, pero publicaremos los vídeos y, y nada más, ¿vale? Eh, te doy paso Oliver, ¿tienes tarde? ¿Cuánto habíamos dicho? ¿Más o menos ¿15 minutos? Vale, intentemos, como hemos empezado un poquito más tarde, pues con 15 minutos cada presentación y así da tiempo al debate. Gracias. Venga, vale, Pues ya me pongo aquí mi, mi redondo de arena, a, a ver si, si lo mantengo dentro del tiempo. ¿Me oís? Mejor, vale. Claro. Eh, paradme si, si me encabrido demasiado y no se me oye, me, me, me avisáis. Eh, me tenéis que avisar con el sonido porque la imagen la voy a perder en un segundo, bueno, o las diapositivas. Eh, hola a todas y a todos, encantado de estar aquí, ya me gustaría estar ahí. Eh, la fecha no coincidió bien y aunque hubiera coincidido bien, eh, la semana pasada cogí el COVID, así que estamos eh, recuperando el COVID, así que si me sale un poquito de. Eh, todos y, uh, y me atranco, me perdonáis, también este material que voy a cubrir no lo, hago, no lo he hecho en castellano, eh, entonces igual también me atranco un poquito, así que eso, paciencia. A ver, um, vamos a voy a compartir la uh, diapositiva y quiero usar esta oportunidad, me imagino que lo podéis ver, ¿no? Esto. Eh, voy a poner mi imagen también, un segundo. Si sí, debería estar ahí en la esquina. Vale, ahora debería ver la diapositiva conmigo aquí abajo en la esquina. Um, lo que quiero hacer es, es tomar la oportunidad para um, entrar en las cuestiones básicas, las cuestiones fundacionales de teoría de la comunicación que están detrás de distintas maneras de interactuar y conversar. Um, yo, a, mi, mi interés en esta área, en, Empezó... Algunos aquí me imagino serán de, de mi generación y se acordarán que en el 2001 tuvimos las, las manifestaciones y las asambleas de la LOW, que era una nueva ley eh, orgánica de educación y, y muchas universidades, como Santiago de Compostela, la mía, en muchas otras por todo, por todo el territorio español. Eh, hubo un montón de asambleas. Eh, de Santiago paramos la universidad durante tres meses y empezamos a trabajar de manera asamblearia para desarrollar todo tipo de propuestas y no solamente eh, digamos, eh, protestar contra la ley, sino proponer una nueva ley, enmiendas, etc. Y esas asambleas fueron muy interesantes porque ahí es donde eh, yo empecé a tomar un interés en la facilitación y en las distintas formas de comunicación. Y en Galicia el debate eh, es la, la forma dominante de comunicación pública. Y creo que es justo decir que la sociedad a nivel español es, es la, la forma más conocida de comunicación y el debate tiene sus virtudes pero también tiene sus vicios y eh, eh, lo que quiero hacer es que reflexionemos para ver cómo cómo entender y cómo diferenciar estas distintas formas de, de, de comunicación eh, al final eh, el propósito pues de la, yo, yo vengo de, de la tradición de la democracia participativa más que de la democracia deliberativa pero mi interés en la democracia deliberativa Viene de, de, de mis experiencias en el contexto de la política española, ¿no? como politólogo observando y participando en cosas, eh, la frustración del poder arbitrario. ¿no? Esa, yo, yo crecí en una familia eh, que tenía las dos Españas, eh, de, de, de, las dos ramas de la familia, y, y el poder arbitrario de una de las ramas era bastante potente. ¿no? Esa, esas frases, eh, ¿y por qué esto? Porque lo digo yo. ¿no? Esa, proclamación de autoridad ciega eh, y claro entonces para la gente que crece en ese, en ese ambiente eh, la democracia deliberativa es una proposición eh, muy, eh, muy eh, apetecible porque eh, trata de combatir el poder arbitrario, hay que justificar la posición, no vale solo decir que porque lo digo yo ¿no? entonces, la deliberación eh, una forma de comunicación que ha tomado más prominencia en los últimos 30 años porque eh, hay una serie de bases arbitrarias en las que se ejercita el poder político. Y es una teoría de la legitimidad. ¿no? Es una teoría de la legitimidad que dice que las decisiones son legítimas cuando la gente afectada puede ejercer influencia a través de la deliberación. Se discute de manera transparente en la esfera pública, en lugar de eh, entre bambalinas, por detrás, con lobbying y todas estas cosas ¿no? que pasan en la caja oscura de la, de la toma de decisiones. Um, y ahora, énfasis en la razón pública, no solo la opinión, sino la razón. Um, y esto es un poco parco para ir eh, contra las teorías dominantes de los 80 y los 90, sobre todo el rational choice theory, que decía que, bueno, somos, somos paquetes de preferencias y simplemente hay que agregarlas, ¿no? A través del voto, a través del mercado. Um, la, los, los, Demócratas deliberativos no somos parejas de preferencias preempaquetadas. La mayor parte, nosotros como seres humanos, no sabemos lo que queremos o lo que pensamos hasta que entramos en conversación con otros, somos profundamente relacionales. Y eh, en ese contexto, eh, la, la democracia deliberativa dice que bueno, deberíamos tomar decisiones en, la, en base a la fuerza del mejor argumento, no la fuerza del dinero, los números, las presiones, la cosa la autoridad ciega. Ahí eh, hay un énfasis en, en tratar de desarrollar un, un, un, um, un nivel de acuerdo sobre el bien común y no solamente el interés privado. Y por eso a la deliberación no nos permite que la gente justifique sus posiciones en base al interés privado, que es una de las cosas que, que define la deliberación con diferencia de, de comunicación. Y luego, a nivel de esfera pública, de deliberación, se espera que sea formativa, se espera que nos ayude a corregir desinformación, distorsiones, a que se produzcan argumentos manipulativos y que se generen los personas más informadas Y luego hay una serie de fines democráticos que se esperan, ¿no? de la del deliberación. Esta es la parte Pero vamos a la parte de la comunicación, de la teoría de la comunicación. Hay, hay, hay, hay, lógicamente, muchas tradiciones, pero eh, yo, yo trabajo dentro de la tradición dialógica y aquí vemos la comunicación como una manera de, eh, básicamente por la sociedad, como construida eh, por pautas de comunicación, ¿no? pautas comunicativas. Esto significa que las organizaciones, las instituciones, las comunidades, los barrios, las instituciones, eh, son conversaciones, algunas de ellas conversaciones que han estado teniendo lugar durante mucho tiempo ¿no? y se han galvanizado y se han convertido en una institución. Eh, pero lo importante de aquí es darse cuenta que la comunicación no es solo instrumental, no es solamente transmitir un mensaje de A a B sin ruido, ¿no? pues para la definición tradicional. Eh, no es solo instrumental, sino que construye cosas. ¿no? Cuando comunicamos no solamente estamos viendo lo que se consigue, lo que los productos, sino también lo que se construye, qué tipo de relaciones, qué tipo de contextos, qué tipo de mundos interprofesionales se están construyendo y los materiales de esa construcción, lo que voy a llamar pautas comunicativas. Y esto importa mucho para cine digital porque las arquitecturas digitales pueden promover distintas pautas comunicativas. Esta es una definición de pautas comunicativas, voy a dar un par de ejemplos ahora. Um, otras comunicativas son, son funciones que, una vez que eh, se desarrollan, son muy difíciles de, cam muy difíciles de cambiar. Son las dinámicas que luego entran casi a sí mismas, ¿no? atraen, episod atraen episodios similares. Déjame daros algún ejemplo para hacerlo un poquito más tangible. Estas son algunos ejemplos de otras comunicativas típicas que, que probablemente todos estaremos familiarizados. ¿no? Eh, Sucede en conversaciones, en familia, en barrio en instituciones. Eh, um, el intercambio con no, pues, por ejemplo, eh, vemos tanto, por ejemplo, en debates televisados, cuando, ¿no? cuando la, eh, realmente están habian monólogos, en un, de, y si yo pongo para adelante un monólogo en lugar de, de, de tratar de, eh, de enfocarme a los asuntos que mis interlocutores están tratando de desarrollar, lo que pasa es que, opa, se ha ¿no? Y en, Vamos a una fase de mano mutuos, o el intercambio de, los de, el intercambio de preempaquetados, de... A... de... cuando ya tienes una línea de partida o una línea de grupo de mediación, es lo que si de armarlos, el de. etc. También se tiende a, ir a la otra gente que está en reconocimiento a compartir argumentos preempaquetados. Luego hay la pica de voces dominantes, que suele llamar a otras voces dominantes y excluye a otras voces dentro de la conversación. El postureo es una de las pautas comunicativas demasiado previdentes en el mundo académico, por ejemplo, política en la política. El abuso, que es una marca de poder, el uso del un lenguaje exclusivo o de jerga para excluir a otros, eh, eh, y otras dinámicas como la espiral de silencio, cuando una voz minoritaria se autosilencia porque tiene la percepción de que hay una mayoría emergente en el grupo y eso crea una espiral de silencio. La sobregeneralización, una pauta muy común también en conversaciones públicas, donde para tratar de hacer un argumento lo exageramos lo llevamos a su extremo hacemos generalizaciones simplificaciones y al final dejamos un poquito de espacio para eh, los matices eh, y acabamos en elementos de polarización y a veces con hacemos ritualizada o sea, estos son un poquito ejemplos de pautas con que pueden ser contraproductivas aquí um, y, y esto es um, voy a dejar entrar el tiempo para acelerar. Um, eh, me imagino muchos de aquí, los que estáis aquí, como a mí, os puedo estudiar latín en un instituto. Eh, igual, no a muchos de esos es más jóvenes, pero si pensabas que os sabía y no ibais a tener que considerar el latín nunca más, os lo voy a corregir porque el latín nos ayuda con algunas cosas interesantes. Las um, raíces de las palabras nos, nos dan muchas cosas sobre las prácticas que luego esas palabras tratan de representar el debate um, es, uh, viene de epatre, ¿sí? significa apalear ¿no? cuando estás en un debate estás tratando de apalear a tu oponente ¿no? yo, ya, yo me he como politólogo, ¿no? y es la parte de la forma de comunicación más común ¿no? el debatir, tratar de apalear a tus oponentes luego el diálogo vamos a entrar en ello un segundo tiene mucha dificultad que y algo es, es el flujo de la construcción de relaciones. Luego no la deliberación, como decía Juan antes, es ese proceso de eh, considerar cuidadosamente los pros y contras, la ¿no? imagen de la libre, de la escala. <coughs> um, ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esto, eh, esto es un poquito eh, una entrada a algunas de las diferencias fundamentales en estas distintas formas de comunicación que entrañan distintas pautas comunicativas. En el debate intentamos mover una opinión, obtener apoyo para una posición, mientras que el diálogo se trata de construir entendimiento, relaciones, y la deliberación es más enfocada a resolver problemas, a tomar decisiones. Esto importa porque en la práctica significa que tiene implica distintas pautas comunicativas, lo cual implica distintas estrategias de facilitación, e implica distintas arquitecturas de plataformas, sea virtual o presencial, um, y, y tienen distintos efectos y estos, y tienen distintos propósitos y estas prácticas eh, tienen virtudes y vicios y se pueden combinar de manera creativa, es importante que las mencionemos. Y una de las partes de diferencia fundamental es el tipo de resultado. En un debate los debates suelen ser marcados en una cuestión de ganar o perder ¿no? y, y puede ser muy útil para articular claramente las líneas de división en el asunto. El diálogo, y el diálogo tiene su tradición en estudios de, de resolución de conflictos, de, de, de, de paz, de construcción de, de pesos de paz, etc. Um, en esa escuela eh, es muy importante que los resultados nos dos una decisión. El diálogo se centra únicamente en construir de entendimiento y de relaciones, sin poner por el para decidir. ¿Por qué? Bueno, aquí el latín también nos ayuda. Eh, «Decidere», que es donde viene eh, eh, de tomar la, una decisión, significa aniquilar la alternativa. Cuando estás tomando una decisión, estás escogiendo una entre muchas. Estás escogiendo una opción entre muchas opciones. Estás tratando de aniquilar todas las otras alternativas. Cuando estás intentando aniquilar las otras alternativas, no te deja espacio para explicar, intercambiar, explorar con, con una mentalidad abierta. Y por eso pues, la gente, los facilitadores de diálogo sacan la opción, la decisión del proceso de diálogo para que se pueda explorar a veces de manera sí, difícil, que son complicados, y que requieren una suspensión. Del, del, um, de la reacción automática. Pero claro, llevamos eh, a tomar decisiones, y ahí es donde no tienen pautas comunicativas que ayuden, que es eh, ese enfoque en reflexionar, examinar, Entonces, y tratar de llevar a una situación que, sea, que no sea un canal, perder sino un canal ganar en el sentido de que, no, que todo el mundo eh, necesariamente eh, está de acuerdo con la decisión, pero todo el mundo está de acuerdo que el proceso que llevó a una decisión fue justo, lo ¿no? que llamamos justicia profesional. ¿Por qué importa esto? Importa porque, en, en, sobre todo en procesos en complejos o en situaciones de mediación o de, de conflictos, eh, este, este es un diagrama de Andy de un mediador en eh, que trabaja en, en conflictos medioambientales. Eh, lo que suele pasar es que en el debate nos lo podemos centrar en posiciones. Es esa parte visible ¿no? de dos posiciones donde no hay espacio común. Mientras que cuando profundizamos a formas más sustanciales de comunicación, como el diálogo o la deliberación, podemos entrar a esas zonas de intereses, valores, necesidades, miedos. Y ahí todavía hay un montón de diferencias, pero empieza a haber espacio más común. Um, un resumen rápido antes de llegar a las zonas finales. El diálogo, entonces, eh, tiene una escuela, una tradición diferente de la deliberación. La deliberación viene de la teoría política, los pues, estudios de de política. El diálogo viene de la tradición de, de resolución de conflictos, estudios de paz, eh, en teoría de la comunicación. El diálogo tiene estas propiedades, podemos entrar en ellos después si queréis, pero me imagino que serán familiares. Eh, quiero resaltar la cuestión esta de la suspensión de asunciones y la respuesta automática, que es la parte más difícil. Por eso el diálogo es tan difícil, ¿no? porque requiere que la gente resista la tentación similar o per se inmediatamente. ¿no? Y eso requiere mucha disciplina. y sí, difícil traducir esto en arquitectura digital, pero hay maneras, creo ¿no? que hoy trataremos de, de, de reflexionar sobre esto. Y quiero enfatizar también no hay un contrato en común, la clave es explorarlas de una manera significante. Eh, y después quiero saltar también esta cuestión del de énfasis en la narración, las historias y los testimonios. Para los jóvenes, a veces mucho menos espacio, unas las visiones más estrechas de la deliberación, ¿no? que de poco dejamos lugar para las emociones, por ejemplo. En la deliberación, en contraste, lo que esperamos es en el, rapor, el Público, ¿no? es un proceso más racionalista, de mapear opciones, de intercambiar razones públicas, no razones privadas, claro. um, y tratar de, llevar a un nivel de llegar a un nivel de consenso, decisiones informadas, etc. Pero el punto que quiero resaltar antes de finalizar es nosotros en los procesos que diseñamos, sean procesos pequeños o grandes, de dos horas o de dos años, eh, yo lo que trato de preguntarme es cuánto necesitamos de fase dialógica, cuánto necesitamos de fase deliberativa. Y la razón es porque uh, la determinadas ocupaciones de deliberación, han atraído bastantes críticas. Una de ellas, la crítica de la exclusión interna este énfasis en los intercambios de población con razonados puede beneficiar a los que tienen ese capital retórico. ¿no? Y ese capital retórico está distribuido desigualmente en la sociedad. Entonces tenemos que tener cuidado porque no todo el mundo puede construir un razonamiento, un razonamiento clínico o legalista, etc. Y no deberíamos creer eso, deberíamos acomodar todo tipo de testimonios, narración, etc. A veces la acción también está dominada por el debate, sobre todo en el mundo de la vida, ¿no? y eso crea un riesgo de confrontación ritualizada y de explorar tensiones perspectivas en profundidad. Y se ha o sea, acusado de, de ser de la, la, la vista, de dejar espacio para las emociones, para los saberes diversos, para la expresión variada. Eh, eso, para mí, es el colectivo de diálogo y el tratar entre estas dos escuelas de la teoría de la comunicación. En, en distintas disciplinas es importante y, y nosotros siempre usamos esto por un poco para, para preguntarnos qué tipo de pautas y dinámicas, cuánto tiempo dedicamos o cuánto espacio o qué arquitectura creamos para cada una de estas cosas y cómo se monta la secuencia, porque lo que sí sabemos es que cuando hay fases dialógicas luego la fase deliberativa suele funcionar mejor, porque la fase dialógica ayuda a la gente a entender distintas perspectivas en profundidad y crear partes pues mantienen los grupos. Juntos y varios a través de la parte más difícil que tiene la fase deliberativa, donde hay que escoger opciones y excluir otras. Y en facilitación, ya, esto lo llamamos llamante de la puntación un poquito, pues esa idea del diálogo es una fase de, de, de descubrimiento, las conversaciones pueden ir en muchas direcciones, y la deliberación es esa fase convergente de resolución, donde tenemos que llegar a un punto de conclusión. Y ya acabo, no es que las conclusiones. Esto es un poco para ejemplificar las diferencias en el estilo de facilitación. ¿no? Um, esto sea en persona o sea digital, porque ¿eh? hay publicaciones diferentes. Y esto sea a través de la facilitación, digital o personal, la, manera, pues, la arquitectura um, de, de participación, de, de preguntas, cuadres, cómo se hacen las participaciones y los turnos, cómo se si invitaba a gente, cómo si encuadran las cuestiones que queremos que respondan, con, invita a la gente que participe, los puntos de relación que se nos ofrecen para, para hacer, entablar una conversación que es diferente de las que están acostumbrados. Um, uh, pero todavía tenemos que hacer mucho más para entender esta relación entre la arquitectura digital y el tipo de pautas comunicativas que se promueven. Ese es el punto de juntarnos hoy, así que gracias por escucharme y aquí para allá. Perro que Bueno, muchas gracias, Oliver. Doy paso a, a Rosa, no, perdón, Rosa, Yago, Teníamos, Habíamos cambiado un poco, perdona, Rosa, Yago, sí. Vale. Eh, bueno, entre la divergencia y la convergencia, aquí nos encontramos. A ver si consigo con la presentación de Yago. Vamos hacer... Vale, Mira. Vale, pues todo yo llamo. Bueno, pues eh, muchas gracias por haberme invitado, eh, a todo el equipo y un placer estar aquí en este fantástico canódromo que ya conocía pero que me encanta volver. Eh, bueno, pues eh, a mí, igual que Olivera, me gustaría también hacer una aproximación de, de dónde vengo. Bueno, soy Álvaro Bermejo, trabajo ahora mismo en Deliberativo, es una organización muy joven que básicamente la componemos eh, Arancha y yo, algunos conocéis Arancha ya eh, está en Bilbao, estoy en Madrid, y bueno, lo que estamos intentando hacer es eh, empujar un poco los procesos deliberativos eh, analógicos, como que diga, ¿no? presenciales, eh, en lo que es eh, en el contexto del Estado español, pero también eh, a nivel, a nivel transnacional o global, ¿no? pues también estamos en proyectos eh, que mezclan idiomas, etc., y, eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿no? Pues eh, yo creo que, como todas las historias, muchas de las historias, eh, pues empiezan eh, con la crisis eh, del sistema electoral que nosotros, eh, yo creo que vivimos eh, especialmente eh, en el 2015, es decir, ese, ese modelo de democracia basado en elecciones, donde esa agregación, como, bueno, como ha explicado Oliver, esa agregación de preferencias, y eh, en esa disrupción que ocurre en el 15M pues empezamos a buscar alternativas, ¿no? ¿Cuál es la democracia real, ¿no? porque se decía democracia real pero no sabíamos exactamente hacia dónde tirar. Y yo creo que cogimos un modelo un poco más establecido, que es el, el modelo de democracia directa combinado con herramientas eh, digitales que se usaban mucho en ese momento ¿no? y que las que se tenía una esperanza de, como de salvación en ese momento. Ahora yo creo que somos todos más críticos y vemos el del lado oscuro. Pero eh, en ese momento queríamos pues, que esa combinación de herramientas digitales, democracia directa, iniciativas ciudadanas, un poco mirando el modelo suizo, ¿no? porque sí que es verdad que tenemos un país donde hay un sistema de democracia directa con iniciativa ciudadana establecido, regulado por ley, y es un faro pues, que está ahí. ¿no? Entonces bueno, yo creo que esa combinación de las dos cosas fue lo que nos hizo avanzar en ese momento. Eh, el problema de la democracia deliberativa es que no existe ese estado, ¿no? Ese estado en algún lugar del mundo donde hay un sistema de democracia deliberativa legal funcionando. Empieza a verlo ahora, ¿no? Tenemos una pequeña región en Bélgica que tiene un modelo ya eh, institucionalizado de democracia deliberativa, que es Osbetjean, es la zona de, que se habla alemán en, en Bélgica, y es un sitio muy, muy pequeño, pero bueno, ya hay un sitio donde mirar, ¿no? Eh, en ese momento, en el, eh, el 15 no teníamos ese faro, ese, ese lugar. Entonces simplemente pues, había referencias lejanas ¿no? de sistemas teóricos o eh, algún libro, discursos. ¿no? Y es verdad que experiencias puntuales, pero que tampoco conocíamos mucho. Entonces, eh, por, por seguir un poco el hilo, el hilo cronológico, eh, en ese momento pues, eh, intentamos usar plataformas digitales para bueno pues que las cosas pasaran de manera diferente, ¿no? que cualquiera pudiera hacer propuestas, pudiera comentar, que hubiera, ojalá, estos diálogos ¿no? que muchas veces se convierten en, deba en debates ¿no? en, en los foros digitales, en, en las redes sociales, y eh, bueno, pues, saltamos de experiencias con herramientas digitales en el 15M, como hubo, ¿no? de, de hacer propuestas, de, de foros, etc., usar las mismas redes sociales, ¿no? Y eh, saltamos a los partidos políticos, donde hubo también experiencias. Yo tuve la suerte también de estar en experiencias, por pues, ejemplo, usando Reddit, en un partido muy grande, con miles de, cientos de miles de personas participando, donde sí que vimos que la inteligencia colectiva, digamos que progresaba de manera natural, ¿no? pues, generando propuestas, generando grupos de interés... Bueno, en un entorno realmente bastante politizado, ¿no? muy activistas, etcétera, que ya veremos... Eh, porque esto también limita un poco las posibilidades. ¿no? Entonces, eh, de ahí pues, hubo el salto a los ayuntamientos del cambio. Pues alguna gente tuvimos la suerte de poder estar, algunos seréis aún, de, de poder estar trabajando en ayuntamientos del cambio que claramente hacían una apuesta por alternativas democráticas. Y ahí es donde pues, se vuelve a, a intentar con plataformas digitales, ya intentando institucionalizar un poco más, ¿no? pues el supuesto participativo, Ocurre en Madrid, ocurre en Coruña, ocurre ahora en Barcelona, eh, foros ¿no? foros eh, digitales donde cualquiera puede hacer propuestas, comentar, debatir, o, ojalá más dialogar y, eh, y luego finalmente ya intentando pues, tomar decisiones. ¿no? Pues, en Madrid intentamos, tanto con el presupuesto participativo como con las propuestas ciudadanas que culminaban en una especie de referéndum, pues, poder... Eh, bueno, pues aplicar ese modelo de democracia directa, digital. Y me acabo de dar cuenta que no estoy mirando el tiempo, así que a la mitad no sé si me podéis avisar. Vale. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que in, in, nos aproximamos un poco a ese modelo de democracia directa, digital, ¿no? con propuestas de presupuesto participativo, propuestas ciudadanas. Y eh, en ese momento, nosotros ya nos dimos cuenta que algo fallaba, ¿no? Empezaron, empezaron a pasar cosas el Brexit, eh, el referéndum por la paz en Colombia. O sea, como que de repente empezábamos a ver los problemas de la democracia directa y el lado oscuro de la, de la actividad en redes eh, del lado oscuro. ¿no? O sea, como eh, las redes también servían para introducir desinformación, para eh, ir en contra, digamos, de los principios democráticos. ¿no? Entonces, eh, vimos cómo de fácil es, por ejemplo, que un referéndum o una recolección de, una, de propuestas iniciativa ciudadana sea... Eh, copada por procesos antidemocráticos, extrema derecha, eh, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hubo un, una alerta y, y nos... Eh, pues entonces, eh, en, en, yo estaba con Rosu, que está aquí, que hacía mucho que nos veíamos, pero estuve, estuve con Rosu, con con la gente de Platón y que está aquí también. Bueno, mucha gente que estuvo colaborando también de Barcelona, que vino a Madrid. Bueno, pues empezamos a, a pensar en, en Mediala Prado. Trabajamos y teníamos esa libertad de que no estábamos en el gobierno. Entonces empezamos a, a darle la vuelta y empezamos a mirar otro modelo. Y justo ese modelo que, que empezamos a, a mirar un poco con lupa fue el modelo deliberativo Entonces, eh, yo lo que quería contar aquí porque ya me he enterado que es en el siguiente taller que vamos a ver las asambleas Ciudadanas y que voy a centrarme un poco en los intentos que hicimos en ese momento para hacer la plataforma digital de CIMARI un poco más deliberativa. ¿vale? Que, eh, bueno, pues eh, creo que alguno ya lo he comentado en, en. Tengo aquí mi chuleta. Alguno ya lo he comentado en, en el debate que tenemos en Decidim, ¿vale? pero eh, lo, voy a, lo voy a repetir aquí el primer aspecto interesante que analizamos más bien porque tampoco hubo ninguna aplicación fue el análisis de esos chats lo saco sobre todo porque ha salido en las preguntas del foro de Decidim vale entonces bueno Decide Madrid es muy parecido a Rey más más que Decidim entonces tiene esa especie de ramas y ramas de comentarios que se pueden expandir indefinidamente entonces bueno pues eh, una pena que no esté aquí Pablo, eh, que, que es el que estuvo trabajando en esto y es experto en, en esta clase de análisis. Pero bueno, básicamente vimos que analizando cómo se hilan los comentarios, cómo se tejen estas redes de comentarios, se puede extraer alguna, bueno, alguna información útil para mejorar cómo funciona un, un chat de debate, un foro de debate. ¿no? Entonces aquí bueno, pues tenemos varios casos donde veíamos pues, bueno, pues espacios no muy... Interesantes como, bueno, pues simplemente espacios donde hay la escasez domina, entonces prácticamente no hay, no hay eh, discusión, ni debate, ni, ni nada, ni, ni diálogo, ¿no? Y otros casos donde simplemente es como una especie de aclamación, ¿no? De aclamación de la idea inicial, ¿no? Que sería esta especie de superestrellas, ¿no? Donde alguien dice algo y todo el mundo a decir muy bien, vamos para adelante, venga tal, o a veces a criticarlo, todo en el sentido contrario, ¿no? Puede pasar. Esto pasa mucho en redes sociales, ¿no? En general. Y luego están estos, estas otras dos posibilidades, estos son pues, hilos de conversación, ¿no? que normalmente es entre dos personas que se lían a responderse uno a otro. ¿Vale? Y el, el caso que vimos que era el más interesante, que es el de tipo 1, donde veis que es esta, esta red como de, de araña, de, de fractal, ¿no? Que donde hay hilos de discusión pero que a la vez se abren, ¿no? Que esto es una cosa que, que puede pasar en lo digital, pero que lo, o sea, en lo presencial no puede pasar. En lo presencial lo que pasa son hilos de discusión. Eh, pero aquí lo, lo bueno de lo digital es que puede haber diferentes hilos que exploran diferentes cosas. ¿no? Entonces esto es, la, es la, digamos, el formato más, más interesante. Entonces, ¿cómo conseguir ir más hacia aquí? Aparte de cómo se pueden estructurar los comentarios, eso es importante pues el, el tema de Reddit. Para nosotros Reddit era una referencia muy buena. Yo creo que Reddit ha sido uno de los foros que históricamente ha probado que su afectividad ¿no? y su capacidad de movilizar la inteligencia colectiva entonces en ese sentido creo que esa estructura de comentarios es muy, muy positiva para esta clase de, de formas y eh, en segundo lugar eh, pues creemos que hay espacio abierto a la experimentación ¿no? es decir, se pueden ir haciendo modificaciones y viendo cómo evolucionan los debates en función de diferentes eh, cambios que hagamos y ¿no? cómo se valoran los, los comentarios aquí también podéis ver pues los comentarios con muchos ap apoyos salen con bolas más grandes y si tienen apoyo es verde y si, y si son en contrario salen bolas eh, amarillas o más rojas. ¿no? Entonces, bueno, esto es un, un análisis simplemente basado en los chats. Lo, lo he comentado porque salió mucho en, en el debate en, en Decidir Luego, eh, uno de los proyectos que a mí me parece más interesante es, dentro de esta dinámica de generar iniciativas ciudadanas y luego... Eh, promocionarlas a una decisión en forma de referéndum o lo que sea, pues, eh, este proyecto lo que intentaba es aprovechar algo que tiene también las plataformas digitales que no tiene eh, o tiene en menor medida lo presencial, que es que te permite analizar los contenidos eh, de una manera muy... Eh, con muchos datos, con mucha información, ¿no? Esto ha ocurrido, esto que voy a contar ahora ha ocurrido en Decide Madrid, pero también ha ocurrido en eh, la plataforma Decidim en la conferencia del futuro de Europa miles de propuestas, tenemos miles de propuestas, kilómetros de textos, eh, todo el mundo se pierde ahí, ¿no? Casi nadie es capaz de explorarlo, pero ahora tenemos unas maquinitas que hacen eh, lo que se llama pues eso, Natural Language Processing, o sea, el, el, el análisis del, del lenguaje natural, sobre todo para clusterizar y funciona bastante bien. Es una tecnología que ya tiene su, su tiempo y que ya funciona muy bien. En, en, cuando lo, se aplicó en, en Madrid, dio unas, unas categorías bastante consistentes, coherentes y se ha aplicado también en la Conferencia del Futuro Europa para obtener algo parecido, ¿no? para ver bueno, dónde están los, los principales temas, las principales ideas de la plataforma. ¿Cómo esto se puede usar para fomentar la deliberación en el ecosistema de, de Decidium? Bueno, pues eh, si nos vamos a a una categoría, carril bici, o recorridos de líneas de autobuses, nos damos cuenta que hay un montón de gente detrás de cada texto, de cada propuesta, de cada idea, de cada comentario, hay una persona siempre. ¿no? Entonces nos damos cuenta que en esa lógica, eh, como decirlo, eh, individualista, que muchas veces nos lleva a lo digital, ¿no? es que yo pongo lo mío y luego ya a lo mejor no aparezco en la plataforma en, en dos años. <risa> o hago un comentario y ya me voy a mi casa. Eh, es decir, no necesariamente las plataformas digitales generan eh, la interconexión entre personas, que la gente conecte, ¿no? sino que a veces generan lo contrario, burbujas, no Entonces, vamos a intentar eh, saltarnos esto. ¿no? Entonces, eh, en el caso de ejemplo que, que hicimos nosotros fue eh, propuestas eh, relacionadas con los niños en la ciudad. ¿no? Y hicimos, intentamos montar lo que llamamos una comunidad propositiva en torno a unas 300 propuestas que había en la plataforma que hablaban de niños en la ciudad, de problemas con los niños que no tienen parque, que, que la calle no es segura, etcétera. etcétera. 300 propuestas, detrás unas 300 personas, un poco menos y lo que intentamos es vamos a conseguir que toda esta gente se encuentre y que estas propuestas que además suelen ser muy superficiales es otra característica de las plataformas digitales que la gente publica sin reflexionar demasiado, ¿no? pues a lo mejor se le ha ocurrido una idea y la suelta en cinco minutos, pues vamos a intentar que la generación de propuestas sea un poco más deliberativa, un poco más rica. Y eh, bueno, este es el proceso que, que imaginamos y eh, empieza por, por esto, lo que, lo que he comentado, ¿no? eh, analizar todas las propuestas son estas bolas amarillas eh, y agruparlas, ¿no? agruparlas por temáticas, y luego, pues, toda la gente que ha propuesto en esta temática se la convoca a un evento, una especie de kickoff presencial, donde viene todo el mundo y eh, pues, se encuentra porque se conoce. Entonces, es una manera de crear comunidad también en torno a un tema. Eh, añadimos también expertos, es decir, gente que venía a contar: mira, esto cómo se aborda en, en el norte de Europa, esto cómo se hace en esta ciudad de acá. Diferentes visiones de cómo hacerlo, ¿no? una visión más clásica, una más moderna también de los diferentes valores que hay en la sociedad. Es decir, una especie de mini-asamblea ciudadana, pero de un grupo de interés, ¿no? obviamente, porque esto es la gente, los padres, preocupados por sus hijos en la ciudad. No es toda la ciudad, es un grupo, un grupo de interés. ¿Me quedan antes? Sí, muy bien. Entonces, eh, bueno, pues básicamente esta gente eh, pues se reunía un día, luego mantenía el contacto de manera síncrona a través de herramientas digitales, luego se volvía a reunir, unas dos o tres reuniones, y generaba una propuesta que lanzaba la plataforma, pero claro, una propuesta ya, se puede decir, deliberada, ¿no? que había considerado las contras, para hacer una propuesta integradora, que, que integrara pues, las diferentes visiones de todos los padres, etc. Ahí está. ¿no? Y aquí es donde la propuesta se lanzaba a la plataforma digital, pues a buscar apoyos, votos, como pueda ser en un presupuesto participativo, pero también podría ser en un, en un sistema de iniciativas ciudadanas eh, como el que había en Madrid. Entonces, eh, bueno, aquí está el, el proyecto que, que hizo Platón y que iba a un poco a cómo generamos ese espacio de proposición que es integrador, que no es yo aquí pongo mi propuesta y, y voy a ganar, ¿no? que sería el formato debate, ¿no? de venga, yo aquí gano con mi propuesta y voy a ganarles a todos. Sino no, no, ¿cómo? Yo voy a lanzar una propuesta, pero ese espacio de propuesta es un espacio de integración, donde la propuesta es solo un borrador, de manera que admite adhesiones y que esas adhesiones puedan modificar las ideas iniciales. Es decir, eh, es otra, otra estrategia eh, complementaria con lo que acabo de contar, de propuestas de, de las comunidades propositivas, eh, aplicada al código, el, al código de la plataforma. ¿no? Como el, el espacio de la proposición es una especie de dashboard, como el de... Como el de crowdfunding, ¿no? donde primero publico un borrador, la gente le gusta mi idea, la gente se va integrando, generamos una comunidad y esa comunidad luego eh, tiene una fuerza también para luego mover, hacer la campaña para promover su idea. ¿no? Entonces, es empoderar a los grupos de interés que normalmente no están organizados, en el caso de los padres de, de Madrid era el caso, no, no, había, no había una organización detrás, era simplemente padres, no había nadie detrás. Entonces, bueno, pues se trata también de empoderar a los grupos de interés, a sectores de la sociedad que no están organizados. Y, y bueno, y de aquí luego saltamos a lo presencial, ¿no? Que esto es lo que ya voy a dejar para el taller, dado lo que tenemos en el taller un espacio de asambleas ciudadanas. Y bueno, nuestra conclusión de alguna manera fue la participación ni es online ni es presencial, hay que, hay que pensarla siempre en híbrido, hay que entender qué funciona en cada caso. ¿Vale? ¿Y para qué sirve? ¿no? El problema de lo digital es que es, es muy sesgado. ¿no? Hablaba Oliver de que la gente eh, lo que pasa es que, claro, necesitas unas habilidades retóricas para ganarte los razonamientos. Eh, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si el, el sorteo cívico sirve para que todo el mundo más o menos, eh, o sea, que no haya como esa especie de diferencias, ¿vale? O sea, que no tengas aquí un político o un experto y, y, tres, y tres ciudadanos que no saben mucho del tema, sino que todo el mundo sea ciudadano. Entonces, el sorteo cívico y las asambleas eh, consiguen traer esto a la mesa. Entonces, esto se sale ya un poco de las plataformas digitales, pero se conecta con lo que vamos a ver en el taller, es decir, cómo podemos usar la plataforma digital para facilitar la asamblea presencial, ¿vale? Y como decía, creo que ya se me acaba el tiempo, eran 15, ¿no? Bueno, pues, eh, pues esto es un poco lo que, lo que os quería contar y, y seguimos en el taller. Vale, gracias, Yago. Rosa, tú, tú, Oliver, ¿nos escuchas? Sí, sí, yo escucho todo. No te vemos, pero estás ahí. Ah, es una alegría estar aquí y compartir eh, las investigaciones que estamos haciendo pero también aprender de la, de la comunidad de SIDIN yo creo que es un, una interacción muy positiva de académico con, con el mundo real Perdona que a veces estamos un poco en nuestra torre de marfil y pero bueno, yo siempre he tenido esta vertiente más, más social y aplicada y sobre todo tratando este tipo de temas de de modelos de democracia, de, de liberación. Eh, bueno, lo importante de nuestra investigación es que, es que tenga influencia social y que aprendamos de lo que está haciendo la sociedad. ¿no? Si no, no tiene, no tiene sentido lo que hacemos eh, como académicas. ¿no? Eh, bueno, me llamo Rosa Borges Bravo, soy politóloga y socióloga de la Universidad Tuberta de Cataluña. Eh, soy profesora e investigadora de, de, del grupo en el que está también Juanli, y Marta y, y Manuel. Communication Networks and Social Change y, y bueno pues llevo desde el año más o menos 2018 trabajando en temas de deliberación sobre todo con la plataforma de SIDIN, eh, conseguimos un, una ayuda de la Generalitat de Cataluña para investigar la plataforma su calidad democrática sobre todo en el aspecto deliberativo y también participativo y voy a presentar un poco estos, eh, estos análisis que hicimos, ¿no? Eh, pues, tío, Um, bueno, eh, partimos siempre de una perspectiva teórica, que es un poco lo que ha explicado Oliver eh, y también lo que, lo que ha explicado Yao, ¿no? Tenemos unos valores, una percepción de lo que es el mundo y, y, y bueno, yo lo digo muy claramente, ¿no? nosotros apostamos eh, eh, también en la universidad por lo que es eh, un modelo deliberativo-democracia, un modelo participativo también y, bueno, partiendo de esta, de esta, de esta idea, eh, pues... Eh, si hacemos una revisión de la literatura y, y, y de todo el ámbito de la ciencia política eh, con la cuestión de la deliberación, se remonta el, el modelo ideal, podríamos decir que es Habermas, puedes pasar de, de, eh, que ya sabéis que es, que es un poco el teórico político fundamental de la deliberación, que, que todavía está vivito y coleando, ¿eh? que ya sabéis que, que ha hecho una serie de, de, de aportaciones también últimamente en la agenda pública en el país, ¿no? Eh, y bueno, sigue, sigue produciendo, y, y, y bueno, es muy interesante porque sigue modificando también su punto de vista. Entonces, su modelo ideal de la deliberación era este: la ¿no? deliberación se logra cuando se da un debate abierto, respetuoso entre iguales, que se producen intercambios razonados, comprensión entre diferentes puntos de vista y se llega a una solución informada y consensuada. Este es el ideal deliberativo. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, pues ya hoy en día, sobre todo con las redes sociales, con estas plataformas digitales que todos usamos. Eh, bueno, pues se ha criticado mucho este modelo ¿no? eh, bueno, porque es un, un modelo también que podríamos decir que tiene un cierto, una cierta connotación eh, burguesa o neoliberal ¿no? porque considera un, un individuo pues, que, que, bueno, que está muy capacitado para, eh, para deliberar eh, de una clase social determinada un, un tipo de, de ideal burgués ¿no? Entonces, eh, ha habido muchas teóricas políticas que la han criticado eh, han salido varias eh, exposición de, de Oliver y una de las más importantes es la de Maxwich, eh, que ella mmm, un poco promueve la idea de los sistemas deliberativos eh, es decir eh, la deliberación se produce en, en, en, en múltiples instancias en múltiples canales hoy en día también es también la deliberación también es online a través de las redes sociales ¿no? eh, lo que pasa que bueno, podríamos considerar por ejemplo que las redes sociales están muy lejanas de este ideal deliberativo ¿no? Pero en, en su conjunto, eh, las redes sociales, por ejemplo, también tienen, tienen una, una función eh, y junto con las plataformas deliberativas, junto con, podríamos decir, los parlamentos, junto con las asambleas deliberativas que son eh, presenciales, eh, en su conjunto se puede analizar el sistema deliberativo para ver si cumple con, con los fines deliberativos. Eh, ¿Cuáles serían, a, a grosso modo, pues las funciones de los sistemas deliberativos en su conjunto? ¿no? Esto que llamamos la esfera pública esfera pública digital o esfera pública presencial, eh, eh, las funciones podían ser epistémicas, eh, éticas y democráticas, ¿no? así muy, muy en global, ¿eh? que a la una de estas funciones se pueden eh, después desglosar en diferentes criterios y elementos. ¿no? Eh, las epistémicas, pues eso que comentaba Oliver, de, de, de llegar eh, bueno, a una conclusión, a una solución de una problemática, y formar opiniones basadas en, en hechos y lógica, pero también en la experiencia personal, en las historias de, vividas por cada persona. ¿no? Eh, es una forma de, podríamos decir, de aprender, eh, dialogando, debatiendo y después llegar a una, a una resolución, ¿no? a, una, a una proposición, por ejemplo, de la solución. ¿no? Eh, luego son las funciones éticas, que es desarrollar el, el respeto mutuo y la empatía, eh, claro, podríamos decir, pues, eh, las redes sociales, funciones éticas, eh, de respeto, mutuo y empatía, no parece que demasiado. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, no, no serían eh, las redes sociales eh, muy potentes en esta, en esta dimensión. Pero en cambio igual, en, en las funciones democráticas, las plataformas y las redes sociales, pues sí que cumplen una función democrática en el sentido de promover un proceso político inclusivo e igualitario. ¿eh? Eh, lo estoy, estoy hablando en, en forma, podríamos decir, general. Eh, podemos decir, las redes sociales no participa todo el mundo, sí, pero participan, por ejemplo, segmentos de la ciudadanía como son los jóvenes o personas no interesadas en política, que eso hace que entren en el, en el campo también político. ¿eh? Mucha gente entra al campo político a través de Facebook, no están interesados por la política, pero encuentran igual una noticia de forma accidental eh, o les envían algún, eh, algún conocido, alguna información, y entonces entran... En política, aunque sea de una forma, pues, pues, igual podríamos decir al principio no muy activa, pero a través de las redes pueden hacerlo. ¿no? Eh, estoy juntando redes sociales con, con plataformas digitales porque tienen eh, las mismas características comunicativas. ¿eh? Eh, bueno, hay una serie de oportunidades respecto a la deliberación de y una serie también de, de retos. ¿no? Hay muchas, yo veo muchas oportunidades en ¿eh? las redes sociales, las plataformas deliberativas. De para, para conseguir este diálogo y esta deliberación ¿no? eh, bueno por supuesto que es un espacio abierto una alta capacidad de interacción la diversidad de puntos de vista eh, la permanencia del debate el debate queda, queda registrado ¿no? tanto en las plataformas digitales como el de SIDIN, como en lo que son las redes sociales nuevos, nuevos temas de la agenda esto es muy importante por ejemplo eh, toda la repercusión que han tenido los temas de 15M eh, surgió a través de las redes digitales y aparte a parte de las redes digitales llegó... Eh, a la agenda de los medios de comunicación mainstream, o sea, los medios de comunicación eh, podríamos decir tradicionales y dominantes ¿no? por supuesto que hubo eh, mucha protesta en, en la calle, pero de todo esto se hizo eco las redes sociales y la organización fue a través de las redes sociales pero hay muchos otros ejemplos, OnSon son las donas eh, Michu, ¿no? y, por tanto, eh, entran nuevos temas en la, en la agenda política gracias a las redes, el tema de la inclusión que he comentado antes, el tema de de la movilización política, ¿no? La importancia que tiene las redes sociales en esos retos, pues los que ha comentado mucho también Olivier y lo que ha comentado Yago, ¿no? eh, La polarización, la fragmentación, manipulación, el aislamiento de las conversaciones, aunque sabemos ya a nivel técnico que esto se puede solventar, pero es un problema, en principio, es un problema grave. El digital divide, por supuesto, la exclusión, por ejemplo, de las personas mayores eh, y el tema de la empatía y el reconocimiento, ¿no? Las redes sociales, precisamente, no es, no es lo, que más, eh, lo que más abunda, ¿no? Eh, ya pasando al tema de la deliberación del, en el Desidín, explicaré un poco los resultados de las investigaciones que hemos hecho, que hemos analizado las plataformas eh, del, del Desidín, eh, cómo se han desplegado en los ayuntamientos catalanes, sobre todo. Eh, entonces, bueno, ya sabéis que están muy extendidas, eh, hay, me parece que hay actualmente como más de 200 municipios en toda, en toda Cataluña que emplean el Desidín. Y bueno, lo que hemos visto es que los componentes eh, de deliberación dentro de la plataforma de SIDIN pues no se usan mucho, y bueno, sobre todo cuando se, cuando se emplea el de SIDIN. Y, y yo lo que quiero des destacar es que una cosa es eh, esto que llamo capacidad deliberativa, que es una cuestión del diseño de la plataforma, del diseño de los espacios online, y otra cosa es la calidad deliberativa, que es si el acto comunicativo si es deliberativo o no. Quiero decir que el acto comunicativo es es la actitud de los que participan en, en la conversación y la capacidad deliberativa es cómo diseñamos arquitectónicamente estructuralmente estos, estos espacios ¿no? Entonces, ¿qué, qué elementos eh, estructurales tiene que tener un espacio para ser deliberativo? bueno, pues veis que hay varios en, el caso de, en este caso online que nos centramos es muy importante el tema de la visibilidad de la comunicación que esté siempre permanente por ejemplo, yo ahora he visto que que los comentarios online del de Sinín, eh, no están hasta. Esto lo comentó el Manuel, no lo descubrió el Manuel, el Manuel Corcho aquí presente, eh, que están, eh, se muestran hasta el nivel 3 y a partir del nivel 3 desaparecen. Esto no pasaba hace un año, no sé por qué ahora ocurre, no sé si es una decisión eh, meramente informática, pero bueno, yo, yo lo, lo lanzo porque, claro, eh, es un problema. Tú ahora entras a debatir y solo ves los comentarios hasta el tercer nivel. Entonces, eh, toda este, esta visibilidad del sistema de árbol, del sistema anidado pues, un poco el modelo que comentaba ya o de, de Reding, que es tan positivo eh, para el debate y la deliberación eh, bueno, pues ahora no es visible entonces esto creo que es, que es un hándicap, eh, cuando nosotros lo analizamos eran, eran visibles eh. Eh, todo este árbol anidado de la conversación era, era visible ¿no? que, eh, nosotros en concreto lo que analizamos es esta conversación yo hablo de conversación porque es, el, eh, es la terminología que utilizamos en ciencia política, pero si bueno, fuera informática pues hablaría de, de, pues no sé, de, de, de diálogo en red, de anidado en forma de árbol, pero ya me entendéis, ¿no? es, es, las, las conversaciones que se producen en Reddit. Hablo de conversación porque eh, también es a partir de un nivel de interacción, nivel 2 o 3, quiero decir, si, hace, si alguien hace una propuesta... Hay simplemente un comentario que dice, pues no estoy de acuerdo porque tu propuesta pues, le falta esto, esto o otro y además me perjudica a, a mí a nivel personalmente. Este comentario a nivel 1, pues no, yo no lo consideraría una conversación. Nosotros consideramos conversación a partir eh, de una interacción pues, que, que llega al, al nivel tercero, ¿no? que sea pues, a nivel 3. podríamos decir. En nivel 3 hablo de, de un poco en términos informáticos también de, de anchura y profundidad ¿no? de la conversación, ¿no? en, en términos estructurales. ¿no? Eh, bueno, pues como veis, eh, esta conversación la seleccionamos porque era la más comentada del plan de actuación municipal eh, de Barcelona. Eh, tuvo 335 comentarios, eh, bastantes apoyos y precisamente era una, una, una conversación eh, con muchos comentarios porque fue muy controvertida, porque claro, la, la propuesta era eh, defender las nuevas licencias de pisos turísticos, que ya sabéis que era totalmente contraria a la política eh, que contrario a la política de, del Ayuntamiento de Barcelona, pero también del anterior ayuntamiento, cuando estaba Trias, pues también se, se había una, una prohibición de nuevas licencias. Entonces esto se ha continuado, se ha extendido, podríamos decir, pero bueno, había bastante gente en contra y esto salió en las plataformas. Esto es lo bueno que tienen, que son abiertas y, y hay discusión y los ciudadanos que están en contra de estas políticas de los ayuntamientos pueden también aquí plantear eh, eh, bueno, sus propuestas y, y sus quejas. ¿no? Eh... ¿Cómo lo analizamos? Bueno, pues eh, por supuesto la capacidad deliberativa de, de la plataforma y, y ahora la calidad deliberativa, es pues este el acto comunicativo. Eh, entonces empleamos esta, esta serie de criterios que veis aquí. Eh, bueno, eh, uno muy importante, la igualdad en el discurso. Quiero decir que si hay pocas personas que concentran el discurso, al final solo acaban hablando por dos, ¿no? que además se si suelen pelear entre ellos, pues... Eh, pues no hay igualdad eh, en, en, en este discurso y por lo tanto no hay este criterio deliberativo ¿no? eh, Otros indicadores, la reciprocidad eh, que es muy importante que está relacionado con la profundidad en la, en la conversación pero también con la anchura de la conversación esto que ha comentado Yago del tipo 1 y 2 ¿no? esta, eh, ahora lo veremos esta conversación estaba un poco entre el, entre el tipo 2 y el tipo 1 podríamos decir eh, bueno, la reciprocidad también por pues, la se mide, se mide eh, con análisis de contenido, no solo con el análisis estructural de redes, sino con, el, con, con el análisis de contenido, eh, pues en el sentido de si se menciona a la, a la persona que ha hecho el comentario anterior, eh, si se ponen citas literales de, de lo que ha comentado, eh, si hay preguntas, ¿no? si se le pregunta a ver si um, ha planteado si la han entendido, ¿no? lo que ha planteado el, el comentario anterior. Eh, luego también el tema de la justificación es muy importante, la justificación tanto interna como externa. Eh, decimos externa en el sentido de si son argumentaciones eh, racionales, con datos, eh, por ejemplo, puedes añadir vídeos, puedes añadir links, pero también la justificación interna, ¿no?, de historias personales, de narrativas emocionales a veces, un poco para que no solamente las personas muy racionales o que tienen esta, este capital eh, retórico eh, se las pueda valorar sus comentarios sino también eh, la experiencia personal los valores o los puntos de vista que no están tan racionalizados ¿no? eh, el tema de la reflexividad se refiere al cambio de opinión esto también lo podemos medir con, con análisis de contenido la empatía y el civismo pues relacionado con el respeto ¿no? al, al, al anterior comentario ¿no? y luego el pluralismo y la diversidad es importante eh, pues porque en, en una conversación para que sea deliberativa tiene que haber eh, posicionamientos ideológicos distintos, eh, pero también diversidad sociodemográfica, eh, incluso en, en el caso catalán, pues incluso de idioma podríamos decir, ¿no? tanto de, de catalán eh, eh, como castellano y a veces eh, entran otros idiomas. ¿no? Eh, bien, aquí tenéis los indicadores, no me voy a extender, si queréis luego en el taller los podemos hablar, puedes pasar. Esto es lo que aplicamos, fue un trabajo muy duro porque además lo hicimos muy manual. ¿eh? Entonces, bueno, hay otras técnicas de Machine Learning que nos pueden, nos pueden ayudar y bueno, esperamos colaborar con muchos informativos para que nos ayuden eh, a este tipo de análisis. Eh, bueno, eh, bien, la conversación esta que os comentaba era del PAM. El PAM fue un, un boom en cuanto a, a, a deliberación, en, en, en, creo yo, en Barcelona, ¿eh? por la gran cantidad de comentarios que hubo, la gran cantidad de, de, de usuarios el debate que, que, que produjo y bueno esta fue la propuesta más comentada y como veis este formato que, que mostraba eh, Yago ¿no? de, del artículo de, de la investigación de, de Pablo Aragón, eh, bueno, veis que el formato es, se, se asemeja al, al, al tipo 2 y el tipo 1 eh, porque son conversaciones, es una conversación muy profunda que puede llegar hasta el nivel, llegaba hasta el nivel 9 eh, de interacción, de niveles de interacción y luego no era tan ancha, o sea, es decir, no participaban tantas personas en cada nivel de interacción, pero bueno, había tres o cuatro personas eh, como, como media. Entonces no, es, no está mal, eh. ya os digo, se acerca un poco a este, a este tipo uno, pero claro, es la que seleccionamos ¿no? para analizar. Por lo tanto, yo, hay un poco de sesgo de selección en este sentido. ¿no? Eh, perdona, eh, Veis aquí que, que todos estos comentarios, casi 20.000 20, comentarios 20, 20 hubo del, del PAN de Barcelona, eh, solo eh, un 89%. Eh, generaron, eh, eh, quiero decir, solamente hubo comentarios de primer nivel. O sea, el resto no, el resto sí que eran conversaciones, pero un 89% no eran conversaciones. Quiero decir, que sí que hubo eh, opiniones en un primer nivel, pero no hubo un, una conversación eh, medianamente interactiva, eh, no se superaba este primer nivel. O sea, sobre todo eran eh, propuestas, que luego hubo un comentario diciendo pues estoy de acuerdo o estoy en contra, pero no se llegaba a una conversación. ¿Vale? Esto, es, esto es un dato importante. Entonces, un poco aplicando todos estos criterios, muy brevemente os explico los resultados. Eh, bueno, claro, en, en, en esta conversación sí que había bastante profundidad eh, y había mucho debate, el 69% de, de los comentarios era contrario al comentario anterior. Eh, y bueno, había un cierto nivel argumentativo y justificativo, pues porque un 22% ofrecían propuestas o soluciones y un 23% ofrecían comparaciones o similares que eso sabéis que es, a la hora de argumentar es importante, no decir, bueno, esto es parecido a tal, o esto es como si yo eh, dijera que no sé qué, eh, o lo comparo con tal, ¿no? Entonces, esto es importante para, para la argumentación, eh, pero bueno, era una conversación muy concentrada, esto de la igualdad en el discurso, pues no, no se dio demasiado. ¿no? Eh, cuatro personas eh, concentraban el 65% de, de los comentarios, no veis aquí, ¿no? estos es, estos cuatro nodos, eh, que, bueno, que son los que eh, al final hicieron más comentarios, y, y veis las relaciones estas en negro, que eran las relaciones eh, encontré a favor entre ellos, no la oposición que tenían entre, entre ellos. ¿no? Eh, y bueno, luego lo analizamos, como analizamos la profundidad, vimos que a lo largo del tiempo lo que vemos es que en estas conversaciones online se produce un cierto desgaste. Igual en las presenciales no tanto, porque es un entorno más. más eh, diseñado ¿no? para la deliberación, de pero en las conversaciones online eh, lo que vimos que ya en el nivel tercero, cuarto, quinto ya cuando eh, se llegaba ya al nivel se sexto, séptimo, octavo, cuando llegabas al nivel diez ya realmente la gente pues, estaba como enfadada ¿no? y se perdía, eh, se se perdía el, el respeto las posiciones eran muy inamovibles, no había reflexividad entonces bueno, había de un desgaste eh, bien, pues como conclusiones eh, partiendo del principio de la presentación y también de lo que ha comentado Oliver eh, creo que hay que combinarlo nuestros ¿no? análisis elementos normativos este ideal de Habermas, yo creo que hay que tenerlo de, de red fondo ¿no? hay que tenerlo de fondo y, y, y pensar en él no como un, eh, algo que vamos a conseguir pero como un cierto ideal eh, y, y bueno, pero analizarlo empíricamente con casos reales con canales reales, pues como estas conversaciones o con análisis concretos de la plataforma de SIDIN, de, de los comentarios y, y de los debates que se producen en el CIDIN, pero verlo también dentro del sistema deliberativo, ¿eh? para no aplicar todos estos criterios ideales y decir, no, es que no hay deliberación en absoluto, hombre, pues en este caso que estamos explicando había mucha pelea, pero había justificación, había argumentación y yo creo que ha sido útil ¿no? esta conversación y notas que se producen en, en el decidim, en ese sentido. ¿no? Eh, elementos, ¿no? la capacidad, la calidad y la decisión política, es muy importante la decisión política porque si los responsables municipales no abren, eh, no abren los canales de debate y tampoco abren los comentarios pues no se puede producir diálogo online ¿no? entonces eh, aquí hay este, este papel de la voluntad política para hacerlo y un poco nosotros pues, eh, como académicos y activistas tenemos que, que presionar ¿no? a, a los ayuntamientos para que lo hagan, para que podamos debatir las propuestas y podamos quejarnos, pero también podamos comentar con, con nuestros conciudadanos ¿no? y, y mejorar eh, en ese sentido las propuestas políticas ¿no? eh, lo, lo que se hacen. Con la experiencia que yo tengo con, con análisis de municipios, lo que nos comentan es que no tienen suficientes recursos para abrir los espacios de, de componentes y de debate y tampoco saben muy bien qué hacer con eso. Yo, yo lo comento porque es un problema realmente al final de... De, de recursos que tiene sobre todo los municipios pequeños. Que vamos desbordados con los presupuestos participativos como para abrir un debate con los ¿no? con reidores o reidoras o, o como para abrir los comentarios que se nos va a volcar igual a oposición, oposición política, pero también oposición a, no pasó sé, a un plan urbanístico determinado. ¿no? Entonces, están como desbordados en ese sentido, ¿no? eh, Pero bueno, este tipo de, de sistemas eh, ayudan a diagnosticar problemas. ¿no? Eh, para mejorar precisamente la, la deliberación y por último bueno pues un poco una llamada al optimismo eh, eh, este es un artículo muy importante que están eh, bueno, los, los máximos exponentes de, de, la, de la deliberación eh, a nivel teórico pero también a nivel empírico y, y bueno he extraído dos frases eh, que me parecen muy importantes que van un poco en la, en la línea de lo que yo he comentado ¿no? Eh, de que al final igual no es tanto una cuestión de, de la calidad del acto comunicativo que nosotros emprendemos buenamente como podemos, sino es una cuestión de diseño, eh, de, de un poco la capacidad de estas plataformas, eh, la capacidad también que tienen las asambleas deliberativas presenciales para diseñarse bien, correctamente. Y bueno, este, este también es el ideal de Habermas, en el fondo Habermas es muy ingenuo, ¿no? parte de una visión... Eh, de que el acto comunicativo puede ser razonado que nos podemos entender que podemos llegar a una, a una solución y a un consenso eh, bueno, pues porque somos eh, seres racionales también emocionales pero, pero claro, la emoción también sirve eh, para defender una serie de, de, de posicionamientos eh, con, basados en hechos y lógica ¿no? y, y bueno, eh, en ese sentido pues, es una cuestión también de, de, de capacidad para diseñar un, un, un entorno que sea adecuado a la deliberación. Y luego sobre todo que individualmente pues tenemos muchos fallos en el razonamiento, pero que colectivamente eh, mejoramos bastante. Esto creo que algo que, que, ¿no? que a nivel de, de buscar soluciones políticas es mucho mejor eh, de forma colectiva que de forma. Individual. Bien, muchas gracias Rosa. Oliver, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto, pues te vemos ahora. Pues abrimos debate con fila cero. Eh, Carol, ¿sí ¿puedes empezar? Sí, te paso el micrófono. A ver si se me oye, ¿no? Vale, pues bueno, muchísimas gracias, eh, a Hugo, Rosa y Oliver, por vuestras presentaciones. Eh, antes de empezar, eh, me vuelvo a a presentar. Eh, Juan me ha presentado como la presidenta, pero yo en este debate, en este Lab, estoy más con el sombrero de Product de, de Decidim. También para poneros en contexto a las personas que a lo mejor no habéis estado siguiendo la actividad del proyecto últimamente. Llevábamos tres años sin hacer ningún Lab, ¿no? Y la necesidad de este Lab surgió precisamente de eh, las discusiones que teníamos en el equipo de Product. Sabéis, la mayoría estáis al tanto de que estamos en un proceso de rediseño de la plataforma en el que no solo estamos pretendiendo repintar eh, el look and feel de, de decidir, ¿no? sino que intentamos profundizar un poquito más, introducir mejoras de usabilidad, accesibilidad, etcétera, pero también de revalidar algunas de las hipótesis más en clave tecnopolítica de la participación que teníamos hace cinco años. ¿no? Entonces, eh, cuando el, el proceso lo estamos abordando, pues gradualmente pues vamos revisando todos los espacios de participación, etc. Y cuando llegamos al tema de los debates, vimos, como muy bien ha explicado Rosa, que primero nadie los usa, nadie sabe muy bien eh, para qué sirve, y luego siempre tenemos como, esta, como este tema de los, de los comentarios deliberativos que existen en Decirin, que son transversales a toda la plataforma. ¿no? Entonces, Decíamos, es que no sabemos si es un tema eh, de falta de imaginación eh, por parte nuestra de buscar el kit de la cuestión de cómo los debates pueden realmente aportar o ser un dispositivo de deliberación porque también lo ha comentado Rosa, ¿no? Se usan en, en, en mayor parte casi como un mecanismo de rendición de cuentas, donde los concejales dan respuesta a las preguntas que formulan eh, la ciudadanía más que un, que un dispositivo de libertad. Entonces, decíamos, bueno, es la gran excusa para retomar los LAB y conectar también con, con la gente de la Academia, que estáis pues mucho más al día de, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero eh, alargar porque aparte me interesa mucho escuchar a otras personas de la Financiero, pero solo una punterosa, porque se me ha disparado mi esto de productor ¿no? cuando se dicho de la, la profundidad de los hilos... Claro, el, no, nunca en Decidim han existido más de tres niveles de profundidad y eso es un problema de usabilidad. O sea, directamente fue un tema de diseño que no sabíamos cómo resolver y dijimos cortamos en tres. Lo que pasó es que en el PAM todavía Decidim era console, por debajo. Entonces yo de repente he pensado, hay un bug ahí que no teníamos identificado, pero no, no, es un tema de, de recorrido histórico. Entonces, planteo dos cuestiones casi más para abrir el debate y, a lo mejor, para trabajar en la parte pa eh, práctica del taller que... porque vuestras presentaciones en realidad a mí me han servido casi para tomar apuntes, ¿no?, de, de por dónde pueden ir eh, estas mejoras en decir Dos cuestiones que han comentado tanto Rosa como Iago. Por supuesto que la participación tiene que ser híbrida, este modelo es el que siempre hemos visto claro desde decir, Tenemos un, una pandemia que nos pasó por encima, ¿no? que nos está pasando todavía, eh, entonces eso también nos ha forzado de alguna manera a, a repensar realmente si no tienes el componente presencial, cómo la capa digital puede ofrecer también ¿no? un, unos procesos deliberativos de calidad. Entonces lo que me pregunto, estos días estudiando eh, otras experiencias y tal, veo que hay como un patrón de que se intenta replicar de alguna manera porque está muy probado y hay mucha literatura al respecto de que las dinámicas presenciales de deliberación funcionan muy bien en términos de métodos de facilitación, relatorías gráficas, etcétera, y que de alguna manera lo que hacemos con la tecnología es llevárnoslo, pero replicar lo que ya sabemos que funciona en presencial. ¿no? Pues si la asamblea no nos podemos juntar aquí, pues montamos una sala de Jitsi o lo que sea y, y, y replicamos tal cual. Mi pregunta es si la tecnología puede aportar algo más allá que aumentar o replicar lo que ya funciona en en lo presencial. ¿no? Si podemos imaginar algo específico, que, que de alguna manera también lo habéis mencionado, ¿eh? todo el tema de la deliberación, que está relacionado, me imagino, también con temas de escala, etc. Y la segunda cuestión tiene que ver, y esto también es como muy desde mi perspectiva de product, como hacemos todo el tiempo el ejercicio de buscar una abstracción de un framework eh, para la participación democrática que al final se tiene que desplegar en un montón de contextos diferentes en organizaciones de todo tipo de escalas y con culturas democráticas diferentes, si existe algún, eh, no sé, si existe una característica universal de la deliberación, si podemos pensar un, un diseño eh, mínimo y universal para, para la deliberación, asumiendo, por supuesto, que siempre se va a necesitar una parte de personalización, de, de aterrizar en el contexto concreto, etc. Pero bueno, voy pensándolo desde ahí, desde la cocina de... De la arquitectura, ¿no? De la plataforma. Me, me callé ya. Gracias. Eh, lo dejamos para ir, para, para que abra debate esto. Eh, no sé, quienes queráis eh, participar. O Manuel, ¿quién quiera tú, bueno, primero de todo, muchas gracias por las, por las presentaciones, hemos aprendido un montón de cosas. Eh, me presento, soy Maite, eh, soy de la universidad, pero soy informática, con lo cual tengo una visión un poco más pragmática ¿no? de, de herramientas y, y de cómo se pueden articular. Eh, entiendo que las realidades son muy muy complejas y mi background me hace a intentar simplificar siempre todo mucho para poder dar una herramienta que te articule un mínimo, ¿no? Eh, entiendo que la riqueza de la deliberación de los procesos comunicativos son, es grandísima, ¿no? tal como nos habéis explicado, pero eh, yo personalmente siempre busco el, bueno, cómo podemos hacer lo mínimo para que haya, que haya esa deliberación. ¿no? Entonces, hay, hay también otros sistemas como Your Priorities, que en el debate que se abrió pues, se mencionó, y se intenta simplificar la deliberación. Eh, desde el punto de vista que hablábamos de argumentos a favor, argumentos en contra. Entiendo que es una simplificación gigante, eh, donde la parte humana se queda mucho más diluida, pero también es verdad que los propios de Your Priorities lo venden como un método para, como una especie de barrera para entrar a discutir las ideas y no tanto a las personas, ¿no? porque sí que hemos visto que muchas veces los debates acaban como el, un punto personal de, de estar en contra de ti, no de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, eh, os quería preguntar, desde esta visión más compleja que tenéis, eh, ¿tiene sentido hacer una simplificación donde puedas decir, vamos a poner argumentos, pero a lo mejor ni siquiera utilizar la palabra argumento, porque entiendo que es una palabra como complicada, ¿no? Pero todo el mundo toma decisiones, todo el mundo se tiene que, va y compra y toma una decisión, o decir de dónde vais de vacaciones, o decir, o sea... Eh, lo que sí que entiendo es que todas las personas tienen la capacidad de toma de decisiones y yo creo que sí que puede entender todo el mundo pros y contras, ¿no? Entonces, ¿podría tener sentido articular una deliberación en base a pros y contras? ¿O creéis que es tan, tan simplista que, que ya perdería esa, esa síntesis, no? Y la otra cosa relacionada con esto es que eh, para mí decidir tiene un nombre que es muy clave, que es Decidim, ¿no? Eh, es de ver grullo, pero, pero para mí sí que es importante como pensar en la deliberación como el objetivo final, que es la toma de una decisión, ¿no? Que es vamos a decidir. Entonces, eh, por mucho, obviamente es muy necesario tener ese diálogo previo, nos habéis estado explicando, pero... Pero si al final lo que queremos es tomar una decisión, esa primera simplificación de la que os hablaba podría estar más orientada a: vamos a ver qué está saliendo de aquí, ¿no? Cómo estamos de acuerdo, o qué opiniones, o qué argumentos, o qué pros, o qué cons tienen más fuerza, están más consensuadas, o tienen más soporte, o para que, que todos estos argumentos, comentarios que estamos viendo, ¿no? Tienes 300 comentarios en un debate. Bueno podemos simplificar, podemos quedarnos con esos pros y esos cons que van a ser determinantes para tomar la decisión, eh, pensando en que toda la herramienta al final, como que estaría orientada, o yo interpreto que estaría orientada, obviamente hay que hacer la comunidad, ¿eh? entiendo, en, entiendo la complejidad, pero un poco quería preguntaros en ese sentido, ¿no? de, de cómo se puede llegar a, a, a simplificar, si sería suficiente esto, y, y si al final permitiría, ¿creéis que sería suficiente como para poder tomar la decisión? Que al final lo que queremos es facilitar la toma de decisión, o entiendo yo que es el objetivo. ¿Alguien quiere responder? Oliver, ¿alguien se atreve a responder primero? ¿Oliver? Bueno. Sí, yo estoy tomando notas porque han salido muchas cosas. Yo haría, haría tres puntos. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Um, voy a hacer tres puntos y tratar de conectar la, algunas de las cuestiones que han salido. Um, empe, empezando por, por la cuestión clave, ¿qué aporta lo digital? Y yo creo que ahora ya, ya tenemos que llegar a ese momento donde entendemos que hay, hay cosas que lo digital puede hacer que lo presencial no puede y viceversa. Entonces ahora el desafío ya no es preguntar cuál es mejor o para qué, sino cómo los combinamos de una manera que tenga sentido sistémico, como explicaba Rosa, ¿no? en, en, en el tema no solo de cómo funciona internamente, cómo se conecta también al mundo exterior, a las instituciones, al maxi público y todo eso. Eh, Pero qué aporta lo digital. Nosotros hicimos un estudio durante la pandemia donde comparamos eh, dos mini públicos digitales para tratar de ver la calidad deliberativa. Y nuestra conclusión en ese estudio, y también en el estudio que hicimos de la primera Asamblea Ciudadana Escocesa, que tuvo dos partes, una digital y una presencial, porque la pandemia eh, interrumpió el proceso, entonces se sí, la mitad presencial y la segunda mitad totalmente digital. Luego la siguiente asamblea, la climática, ya fue totalmente digital, pasaron lo que aprendimos de la primera. Y lo que aprendimos fue que la calidad deliberativa no sufrió Estamos hablando de espacios síncronos, un segundo diré algo de la combinación de síncrono y asíncrono, que es crucial lo que pueda aportar lo digital. Pero en estos estudios lo que vimos es que la calidad deliberativa estaba ahí, los niveles de respeto, de reciprocidad, de, de argumentación, de compartir historias, de, de, de inclusividad, etc. Lo que pasa, lo que sí vimos, es que en la asamblea que fue mitad presencial y mitad digital, la parte digital funcionó muy bien por las relaciones que se habían construido en la parte presencial. Las conversaciones eh, improvisadas, los encuentros eh, y las comidas, y toda la parte social. ¿no? Y eso creó un, eh, un montón de energía y nivel de confianza en, entre las asambleístas. Luego, bueno, digamos que se pasó <coughs> tal, y, y y hizo que se pudiera hacer a pesar de que mucha gente era la primera vez que tenía un ordenador o, o era la primera vez que se sumaba a un foro online. Um, y luego la, en la climática ya funcionó todavía mucho mejor porque habíamos aprendido. Pero en la climática sí les hubiera gustado tener parte presencial. Entonces para mí la clave es la, la secuencia. Porque sabemos que lo digital mintió niveles mi de diversidad, que es más difícil es en la parte presencial. Hicimos un, un público aquí sobre ética digital, ¿vale? porque hay nuevas, nuevas políticas eh, digitales en Scocci, pero es una asamblea pequeña que, que, que hicimos sobre esto. Y fue totalmente digital y la mayor parte de la gente, que no hubieran atendido si no hubiera sido presencial, por el tipo de hecho. O sea que ahora, ¿y qué es lo no? ¿Qué, qué, ¿Qué circunstancias puedo comentar? Según la tendencia que, que, que, que tenga Um, después es hacer solo crono y asíncrono. Ahora ya sabemos muy bien que lo síncrono es mejor para eh, fomentar niveles de empatía, mientras que lo asíncrono es mejor para fomentar reflexividad. Bien, porque la gente cuando tiene el tiempo y puede pensar un poco más, trata de escribir, etcétera, o, o grabar un vídeo corto para poner su, su perspectiva, eh, invita más a la reflexión porque no tienes la prisa del momento. ¿verdad? Mientras que lo síncrono comenta eh, conexiones. Eso, esta es evidencia que empieza a emerger en el mundo digital. Nosotros, uno de los artículos que os pasé, que es acceso, acceso abierto, tiene un poco una, una, da una revisión de, de esa literatura. O sea, que sabemos las, las cualidades de cada uno. La cuestión ahora es cómo dos combinamos, cómo crear una arquitectura digital que acomoda lo síncrono y lo asíncrono para distintas partes del proceso. Um, y al final, este es. Eh, un punto, hay un dilema fundamental aquí también, que es que, ¿qué estamos haciendo? Una arquitectura digital que sea un contenedor, sin ningún tipo de arquitectura de incentivos, simplemente un contenedor al que la gente trae sus pautas, o su, su pauta dialógica, o su pauta deliberativa, o su pauta confrontacional de, de debate, o estamos creando una arquitectura que va más allá de pro, pro, un contenedor y es una arquitectura de incentivos que fomenta distintas pautas comunicativas. Y claro, ahí entra la acusación que estamos haciendo aquí, un diseño, ingeniería social, digital, espacios artificiales. Y yo que siempre contesto esta crítica es que eh, no hay un contraste entre espacios eh, artificiales y espacios naturales, porque lo que llamamos espacios naturales que suceden simplemente dejando las cosas pasar, son espacios que están a los que se dan forma a través de las desigualdades estructurales a nivel social. De manera que no hay espacios neutrales y están formados por ciertas pautas. La cuestión entonces es: queremos sustituir esas pautas por otro tipo de pautas. Eh, sobre el debate, tres, yo tenía tres puntos aquí apuntados muy, muy concretos. Creo. Por un lado, la cuestión de la implicación, que, que, ha, que ha salido mucho, pero siempre sale la cuestión de la implicación del offline y online, donde el online es la plataforma de liberación. Y hay otro tipo de irritaciones que pasa con los medios sociales online, porque estamos eh, en esas plataformas donde están procesos diseñados para llegar a una toma de decisión final, pero vivimos en un mundo de un flujo de diálogo constantes en las redes, en que la, las personas utilizan las redes sociales para construir ese sentido, que, que decía Oliver antes, no hay ningún de estudios de cuando hay en cualquier tipo de suceso, desde un terremoto a un ataque terrorista o una pandemia, pues la gente se lanza a las redes a, a, a intentar de construir un sentido común de lo que está pasando y sobre todo muchas veces a opinar y debatir sobre la gestión política de, de, de, la, de, de la crisis que se está manejando. Entonces, ¿cómo, cómo se puede bridar un proceso de deliberación en una plataforma diseñada con eso, con, lo que, con el caos que está pasando ahí fuera, pero que está pasando y aporta valor? Creo que es algo que se tiene que tener en cuenta también a nivel de, de diseño. Sobre la, el otro punto, era la, que también ha salido mucho, las cuestiones de la de las burbujas que se, que, que se pueden crear. Por ejemplo, en un estudio estamos haciendo justamente ahora, no está acabado, pero esta parte sí la tenemos más o menos clara sobre eh, lo que ha pasado en la conferencia sobre eh, el futuro de, de Europa, lo que estamos viendo es que prácticamente la, las comunidades se han fragmentado en las líneas temáticas en las que estaba organizado el debate de la plataforma. O sea, hay sanidad, democracia, tal, y, y las personas que han entrado tanto a, a apoyar eh, propuestas, como a debatirla en los sitios de comentarios, básicamente se fragmentan por temáticas. O sea, quien está votando y comentando en democracia no, no, no va a ver lo que está pasando eh, en, en economía y, y con todos los temas. Y eso eh, puede llegar a, pro, a ser problemático para el proceso, porque luego... Y eso también se ve cuando hace un poco de análisis de contenido de las propuestas en, varios, en varias líneas temáticas de con, con propuestas que no son compatibles. O sea, hay gente que está votando en democracia y que quiere proponer una cosa que lo que está votando la gente en, en economía ya la está excluyendo. Y, y eso también un poco refleja la dinámica esta de burbuja que le criticamos tanto a los medios sociales online pero a las plataformas que estaban diseñando se replican un poco porque es una tendencia natural de las personas a agruparse por interés. Y lo último, la cuestión de la medición de la calidad, sobre todo por, por, por lo que yo, sí, de la, cuestión de la, la medición estructural, no cabe Tocado tanto tú, Iago, como, como, como Rosa, que viene de, bueno, ya original está en un paper de Sandra González Melón, hace estas tipologías. Y yo creo que hay, que hay que ampliar un poco la visión sobre las medidas estructurales, porque detrás de estos hilos de conversaciones, de estos flujos de información, hay la, las interacciones que se están dando por debajo tanto de la plataforma como fuera que la están estructurando o entonces sea, la calidad o sea esto sí eso de considerar estas líneas largas como enganchas que son negativos probablemente en realidad están aclarando eh, conflictos anteriores que había previas al proceso y igual nos están dando un año. y todo esto era para ir a, a, a la cuestión que, que dejó lo, también para los talleres de nuevo, de, de, de, de, de la cuestión de la maduración de la deliberación en una plataforma que tendría que tener o sea como tendría que eh, que tener una oreja lo que está pasando fuera de la plataforma, tener un, un, algún tipo de indicadores, pero también temporal lo que está pasando y la capacidad de ir cruzando burbujas que no pasaría de por sí, de manera y, y, normal Y la última, la cuestión que, que, que lanzaba ahora Oliver, de, de lo, lo asíncrono y lo síncrono, también para la cuestión de la moderación, me parece súper Interesante porque, sobre todo, porque en online tenemos mucha flexibilidad. No tendríamos que pensar en el online como puramente asíncrono. En realidad, desde el punto de vista del participante, es mucho más síncrono porque cuando entras ya tienes todas las, las opciones ahí presentes, mientras que cuando estás en presencial la, la vas oyendo de forma eh, secuencial. ¿no? Vas oyendo un argumento tras otro, mientras ahí la tienes más o menos. Pues aquí también el, el papel de la modernización de sintetizar y. Eh, eh, de enseñar argumentos que ya se han dado y cómo se puede jugar también ahí, si, si, si hace que todos los, los participantes y las participantes produzcan sus comentarios que se vuelcan toda la vez para mantener no esa sentimentalidad. Bueno, o sea, cómo, cómo jugar con el diseño de ese asunto. Vale, gracias Emanuele. Eh, quedaría, bueno, es que llevamos un poco más de tiempo, creo que todo el mundo lo sabe y tenemos hambre y tal, entonces si no se importa al público... Eh, debatimos en, en el taller, ¿vale? Y ahora, Marta, Bien. puedes hacer la pregunta tú y si hay alguien que ya si quieres intervenir o Rosa, y cerramos, deberíamos cerrar sobre las 12 para tener tiempo a hacer un, un pequeño break. Gracias, Juan. Bueno, mi intervención va muy en la línea de lo que comentaba Manuel, así que no me extenderé mucho. Lo primero, muchas gracias a los tres porque, bueno, la, la cuestión que os he planteado en, el, en la plataforma de Pi, la habéis no solo abordado, sino. Mm, Subrayado los tres eh, suficientemente, creo que es un, un problema general que no voy a descubrir, por supuesto. Eh, pero un poco en la línea, por incidir en fin de lo que comentaba Emanuel, eh, bueno, yo decir que vengo de. estoy, estoy haciendo la tesis doctoral en el, en el grupo de, de, de Rosa, en, en, la, en la UOC, eh, De formación soy periodista, he trabajado también en comunicación política y ahora, bueno, siempre tenido interés por los movimientos sociales. Entonces, bueno, como dos cosas que me gustaría rescatar por complementar algo que ya se ha estado diciendo. Por un lado, eh, me parece clave de la intervención de Oliver el, eh, la parte del diálogo ¿no? como espacio previo como espacio de cultivamiento de, de, de ciertas prácticas de, de, de conversación que pueden conducir luego más fácilmente a la deliberación. Eh, aquí yo he detectado en las, en las entrevistas que estoy haciendo dentro de mi investigación que hay un hartazgo, creo que, bueno, que, que lo manifiesta la gente públicamente en redes Sociales, ¿no? que, que estos espacios, los espacios de los medios sociales, eh, bueno, son, se, se están convirtiendo en espacios muy hostiles, donde se fijan las posiciones, se, se tiende a esta polarización, más allá de si viene de la propia plataforma o de las propias dinámicas sociales, más allá de, este, de esta cuestión, eh, la realidad es que sucede, ¿no? son espacios de, de, de, de marcar esas posiciones, ¿no? esas líneas. Eh, lo que estoy detectando es que, por ejemplo, en, en movimientos como el feminismo eh, hay una necesidad real, real, tangible, urgente, de tener espacios donde poder hablar de, de, de temas que son muy complejos, que tienen muchas aristas, que, que, donde la gente ni siquiera sabe qué opinar. ¿no? Eh, realmente hay una necesidad fuerte de tener estos espacios, de, no, ni siquiera es de deliberación, para que un municipio haga algo, tome, tome cuenta de en cuenta esto en una política pública sino simplemente para poder eh, contrastar eh, opiniones, posiciones, informaciones, incluso sobre, sobre temas complejos. Entonces, por ese lado, como que me parecía interesante, si se si estar pensando en el futuro, si puede tam también tener utilidades de este tipo, ¿no? como eh, para, para abrir diálogos eh, importantes a, a muchas escalas, puede servir igualmente para... El tema eh, el movimiento ecologista, que tiene también retos ahí muy potentes y, y muy complejos de, de debatir y de, de debatir en la esfera pública, tal y como es hoy en día. Eh, y por otro lado, eh, bueno, un poco hacer un, un recuerdo a esta cosa del de diseño centrado en el usuario, ¿no? Por conectar un poco eh, las preocupaciones de Carolina en la línea de, de diseño de producto y, y lo que estaba comentando Manuel de. Eh, de que la realidad es la que es, o sea, que viene que el, el usuario, por, por reducirlo un, un término, eh, venimos de una cultura popular online digital que está cada día más, eh, voy a decirlo con una palabra bonita, pero un poco embarrada, ¿no? Porque, eh, hay una, una tendencia, que incluso personas que podemos venir de una voluntad deliberativa, al final nos dejamos arrastrar también por una cultura popular que está ahí. ¿no? Entonces, si queremos que la participación sea amplia, de alguna manera, eh, pienso que puede tener sentido ir pensando formas de, de que las propias funcionalidades de la, o el propio diseño de, la, de las plataformas tengan, no sé, eh, eh, bien, en, bien en la arquitectura tecnológica o bien en el reparto de roles, eh, o bien en las dos cosas, eh, como alguna capa, ¿no? De, de, digamos de, se ha ido diciendo en todas vuestras intervenciones que que quizá es ahora ir concretando ¿Qué que funcionaría sería? ¿no? O cómo, ¿Cómo se pensaría? Si aparece alguien que no, que, no, que no está expresando una opinión muy, de forma muy respetuosa, ¿eh? habrá límites que por supuesto, habrá que, que, que, que marcar, pero quizá hay personas que por desconocimiento no, no están pudiendo, o por falta de capital cultural, como se decía, no están pudiendo eh, defender su, su opinión o su idea. ¿no? Eh, pues eso, como pues, igual ya toca aterrizar, eso es para el debate, o sea, para, perdón, para el taller y estar un poco presumiblemente que ¿no? Gracias. Gracias, Marta. Eh, Rosa y Llamo, tenéis dos minutos. A ah, un titular. Bueno, de, de, a ver, de, respecto a lo del tema de la réplica, este miedo que tenéis a veces los ¿no? del producto informático, <risa> la réplica de lo del offline eh, sobre el online, eh, bueno, es que yo tampoco lo veo así, ¿no? Yo creo que nos comunicamos, hay unos actos comunicativos eh, que tienen que, bueno, que idealmente, ¿no? si, si consideramos que tienen que ser deliberativos, eh, deben de seguir unos criterios y, y una manera de hacer, ¿no? De, de respeto, empatía, ponerse en la posición del otro, entonces hay que intentar que, que lo que es online, pues también... Estos criterios existan, ¿no? es, es, es simplemente esto, no es igual que sea online, offline o que sea en el mundo, no sé, en el metaverso, bueno, no, no tenemos ahí, pero <risa> me refiero a que, no sé, o la otra dimensión, ¿no? espacio-tiempo. Eh, quiero, quiero decir que son, son unos actos de comunicación eh, eh, bueno, basados en, en una racionalidad, podríamos decir, pero en las experiencias vitales de, de cada cual, eh, respetando la inclusión, eh, cambios de opinión por supuesto. Eh, con empatía, quiero decir que hay una serie de criterios que hay que respetar tanto en un, en un entorno como, como en el otro ¿no? y a ver, yo pienso que se puede producir eh, deliberación eh, únicamente en plataformas digitales por supuesto, no tiene por qué ser siempre acompañada de, de lo presencial ¿no? y hay distintos experimentos y, y claro, lo bueno que puede tener esto es el tema de la inclusión precisamente que es uno de los criterios fundamentales ¿no? de la democracia deliberativa de eh, en el sentido de que a veces lo online puede ser más inclusivo que, que lo presencial. Eh, personas que, que están muy ocupadas, eh, mujeres que tienen hijos, eh, profesionales, personas jóvenes, les va mucho mejor la participación a través de la plataforma de CDIM. Esto se ha visto en audiencias públicas, eh, en procesos participativos de presupuestos también. Les va mejor participar eh, online que no, que no offline. Y hay estudios, eh, también por ejemplo en Brasil, ¿no? eh, cuando se abrieron... Eh, los presupuestos participativos y hubo asambleas que, eh, que eran online y también propuestas que se, pod se podían hacer online, eh, participó ciertos sectores que no participaban antes. ¿no? Entonces, bueno, esto también hay que considerarlo. No me quiero enrollar más, pues podría, pero... Sí, eh, conectando un poco con lo, que, con lo que dice Rosa, yo creo que hay dos, dos aspectos esenciales que quizá no han estado tan, tan presentes en las presentaciones. Eh, en la presentación de Oliver, que para mí es esencial y es quizá más práctico y, y tiene que ver con quién participa. ¿no? O sea, hemos hablado de liberación en términos generales, en términos metodológicos, pero ¿quién participa? Digamos que la corriente deliberativa práctica hoy en día establece claramente que un proceso deliberativo es gente sorteada, mediante un sorteo político. Entonces esto es algo que, que no hemos dicho, pero que es muy importante. Es decir, es muy raro hoy, si, si algo no es sorteado, más bien se dice que es un evento participativo. Entonces, aunque aplique todas esas metodologías que hemos dicho de discusión, facilitación, etc. Entonces, esto es algo esencial porque, porque eh, rompe esos, esos sesgos eh, eh, que hemos comentado y que sí que existen en el online y que está bastante eh, probado. Es decir, que las habilidades online, aunque nos parezca raro en, una, en el centro de una ciudad, si te vas a otros contextos, como el rural, donde la gente no trabaja en frente de una, de una pantalla, no está habituada a teclear normalmente, te das cuenta que, que hay gente que le cuesta mucho y, y es bastante complicado en muchos casos. Es decir, la habilidad de te textualizar en un teclado la estamos suponiendo universal y para nada lo es. Con lo cual, eso ya es un sesgo gigante. Además que está relacionado con los niveles socioeconómicos, es decir, la, los, los empleos eh, pues esos socioeconómicos de gente que no es universitaria tienden a ser más no tecleados por decirlo así con lo cual tendemos a dejar fuera eh, niveles socioeconómicos o culturales más bajos en general eh, entonces el otro aspecto fundamental es el tiempo decías eh, eh, Carolina eh, ¿Qué aspectos fundamentales hay? Pues uno es quien participa, el sorteo cívico es fundamental, y el otro es el tiempo. Es decir, no solamente es que participen como estamos acostumbrados a que participe la gente, lo digital, que aparece un día y, y luego se va, ¿no? sino que necesitamos procesos que son complejos, que, son, que tienen que ser consistentes y a los que hay que dedicarle tiempo. Entonces, eso es también la manera de empoderar a la gente. ¿no? Que no vas a tener solo esos cinco minutos en el café, en el trabajo, para mandar una propuesta, sino que no, vas a tener tres fines de semana como mínimo para estar trabajando, eh, discutiendo, informándote, eh, buscando los costes, los beneficios, todo con otra gente. ¿no? Entonces, eso es fundamental. Una experiencia que hicimos hace un año eh, con Decidim, justamente, fue gente sorteada, pero que tenía que estar Entonces, ahí os os tiendo la mano a, a que experimentéis un poco. Es decir, ¿qué pasa si yo eh, genero una muestra eh, de la ciudad de Barcelona e intento que pase por un proceso en decidir que hay que usar esta chat y luego hay que usar esto y no sé cuánto? Pues eso es interesante, ¿no? Para, para darte cuenta de realmente las dificultades que puede tener la, la gente que es realmente representativa de la ciudad. Y, eh, bueno, pues ya con la referencia que hacías a... Eh, Emanuel, a esta inteligencia, inteligencia colectiva que surge en las redes, no, y eso que se genera, ¿no? que decías tú, para mí eso se debe traducir, o sea, si realmente se genera esa escala, se debería traducir en las mochilas de la gente sorteada. Es decir, si, si tienes a 100 personas sorteadas y eso ha ocurrido de verdad, debería haber unas cuantas que lo traen, ¿no? que en su mochila lo traen. Luego, yo creo que es, es una herramienta en la cual eh, o sea, esos procesos también generan eh, grupos de interés. Lo hemos visto con, mucho en el 15M. En el 15M se, se crearon organizaciones, ¿no? que unas eran no ONG, se crearon partidos políticos. Se crearon, o sea, hubo una emergencia creativa muy potente y eso se tradujo en grupos de interés nuevos que antes no existían. Entonces, los grupos de interés siempre tienen una cabida en las asambleas porque las asambleas lo que quieren es presentar, siempre se presentan diferentes perspectivas. Esto es otra manera de canalizar, eh, de conectar eso con, con las asambleas. Es decir, que los grupos de interés que representan lo que se habla en, en, en las redes, en la calle, estén en la asamblea. Y lo otro que, con, que, con, que comentas de, de la conferencia del futuro Europa, eso ocurría también en los paneles. Yo estaba solo en la parte de los paneles, pero ocurría también. Es un diseño que nos viene de fábrica de las instituciones europeas. Las instituciones europeas decidieron segmentar así y crear esas categorías y ocurrió ese problema ¿no? Lo que pasa es que en la conferencia es verdad que todo el, el output de la plataforma se hizo esa clusterización en forma de un informe, es decir, que no ver una vinculación muy clara con el output final de la conferencia y de la plataforma, que sí que lo tenían los paneles, las la recomendaciones de los paneles sí que fueron directamente al, al, a, a, al informe final de la conferencia y pues, nada, ya está.